Dale, perfecto. Bueno, mi nombre es Tomás Manciti y junto con Nicolás Parciale y con José Benítez Genes eh, fundamos Intuitivo. Sí, trabajé entre mis 19 y los 25 años. Eh, trabajé en, en, finan en finanzas, en el sector financiero, en una empresa familiar de medicina eh, y trabajé en, en una consultora de tecnología. Intuitivo es una plataforma eh, tecnológica que le permite a las marcas, desde Ave o Coca-Cola o Nespresso, vender directo al consumidor a través de puntos autónomos de venta. Un punto autónomo de venta puede ser una máquina expendedora o siquiera un gabinete que por medio de cámaras nuestra tecnología reconoce qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, eh, una heladera o una exhibidora vertical con muy poquito hardware el usuario escanea el QR, que eso desbloquea, desbloquea la máquina, abre, saca lo que quiere, cierra y eso es el importe de lo que sacó se descuenta de la billetera, sea Mercado Pagó o la billetera digital que, que use. Nuestra tecnología lo que hace es ese reconocimiento de producto en base a un, en base a un entrenamiento previo de ese producto. Es decir, vos sacas una, una cápsula de café y nuestra tecnología ya está entrenada para reconocer esa cápsula de café cuando vos la sacas o una lata de bebida entonces eh, esa tecnología se llama computer vision que es que las cámaras puedan accionar sobre algo que está sucediendo eh, nosotros tenemos 45 instalados eh, principalmente en San Pablo eh, y hoy estamos trabajando directamente con las marcas para que... Para cada que... marca tenga su punto autónomo sí, porque además y mira, te, te voy a contar una problemática muy, No es una problemática, es una oportunidad muy grande que existe en Latinoamérica eh, Que es ligado al, al mercado de máquinas expendedoras Es decir, en, en, en Japón, que es donde más hay máquinas expendedoras Hay una máquina expendedora cada 20 personas Estados Unidos una cada 60 Países más parecidos, Urugu eh, España, eh, Italia, una cada 80 En Latinoamérica hay una cada 3.000 o sea, no existen las máquinas expendedoras ¿por qué no existen? por distintas razones entre ellas, el costo hoy vos querés comprar una típica máquina expendedora de bebidas si te sale 5, 6, 8 mil dólares entonces es muy difícil amortizarla no está conectada a internet el, el, o sea, el abastecimiento es muy complicado nosotros ese costo lo bajamos 10 veces ¿entendés? entonces todos los lugares donde tendría que haber una máquina expendedora y no hay, nosotros tenemos esa oportunidad el equipo hoy somos 20 personas, eh, sí. desde el primer, eh, la primera persona que se sumó al equipo fue José, que es el tercer cofundador, que es de Paraguay, vino con lo que tenía puesto de Paraguay, y, nada, empezamos a trabajar desde temprano, eh, y nada, tenemos un equipo muy variado, eh, muy, muy latinoamericano si querés, porque hay, hay desde, eh, bueno, paraguayos como José, está, hay, hay venezolanos, colombianos, eh, peruanos, eh, brasileros ahora también, así que tenemos un equipo bastante variado. Si vos me preguntás, eh, yo creo que el retail eh, va a ser así en el futuro, o sea Computer Vision es para mí la gran revolución que viene del retail, la, o sea la tecnología en sí, no, no te claro. estoy hablando netamente de intuitivo, creo que no hay vuelta atrás, este, Amazon Go nos está mostrando el futuro de alguna manera, todavía quizás no es hiper aplicable, pero eventualmente esos costos bajan y la, los beneficios que trae eh, son, viste, te pongo un ejemplo Vos cuando hoy el retail, el e-commerce debe ser Bueno, ahora con pandemia aumentó Pero antes de la pandemia en Estados Unidos era el 10% nada más del retail, el e-commerce Sobre ese 10% estaba todo medido O sea, vos o sea, Amazon te mide por dónde pasas el mouse, qué agregaste al carrete qué sacaste Cuánto tiempo estuviste en una pantalla, bueno Eso sobre el 10% Sobre el otro 90% no hay ningún tipo de análisis O sea, es un análisis muy por encima pues eh, no puedes ver qué, qué productos se agregaron, qué se sacaron. Eh, todo, todo eso está para... Eh, es el mercado objetivo que tiene para mejorar Computer Vision, ¿no? Entonces... Yo creo que esto está para quedarse y sí si van a ser así. Si no es en 3, va a ser en 5 o en 10 años, va a pasar. Eh, yo creo que no es algo que atacamos nosotros. Nosotros sí, obviamente. Los pagos los ejecutamos a través de billeteras virtuales, entonces en teoría están en blanco. ¿no? Eh, yo creo que no es una pelea que estamos dando nosotros, sino que está dando Mercado Libre, la están dando Walla, la están dando. Eh, bah, mismo las aplicaciones de. Bueno, esas es bueno, Sí, las aplicaciones de delivery. Eh, creo que la tendencia es a ir, ir hacia un medio, no es que todo va a estar súper bancarizado, porque hoy las prepagas también. Eh, es algo bastante fuerte que se viene, como te decía, tanto de Wallah como de Mercado Pago. Eh, creo, que, creo que se va a ir a un punto medio, pero la realidad es que vos vas a entrar en sistemas de tecnología. O sea, si quieres comprar en Mercado Libre, te está pasando lo mismo. Entonces, eh, esa problemática o esa gente que de golpe no podría comprar en efectivo, también es el público objetivo del Mercado Libre. Eh, a mendes en nuestro caso, nosotros que siempre decimos, bueno, bueno, es una compra muy chica por ahora, entonces algo que compras en un punto de en el evento pero, pero sí, yo creo que eh, hoy se está integrando mucho, se está bancarizando a mucha gente, eh, quizás no haciendo todo blanco, pero se está bancarizando, se está, porque la bancarización no es solo el no pago de impuestos, sino no, si no, no accedo a un crédito, o sea, son, son problemáticas más, gra más graves, eh, la no bancarización tiene problemáticas mucho más graves que, que solo el no pago de impuestos. Eh, entonces, nada, creo que obviamente favorece eh, que cada gente pueda más, estar más integrada. Sí, sí, nuestro modelo de negocios es transaccional, sobre, o sea, sobre la ganancia ejecutada mensualmente, sobre la ganancia que genera cada punto autónomo de venta, nosotros cobramos un porcentaje. Eh, nosotros somos un un eslabón más dentro de la cadena de venta del retail, es decir, nosotros no operamos las máquinas, nosotros no creamos la heladera, nada más que la intervenimos un poquito eh, para que pueda soportar nuestro, nuestro software, pero las marcas siguen haciéndolo, quien la opera, ya sea un kiosco o un operador de la misma marca, sigue estando y nosotros claramente no compramos el producto. Nosotros somos una empresa netamente tecnológica. Lo que nosotros hicimos muy rápido fue armar un equipo, eh, de cinco, gramos 5 y empezar a, digamos, eh, lo que te decía, a ver qué aplicaciones podía hacer Computer Vision y qué es lo que había atrás de Computer Vision, eh, qué es lo que necesitamos desarrollar, eh, para eso también necesitamos dinero, entonces rápidamente salimos en, a buscar plata entre, entre amigos, conocidos, emprendedores, eh, emprendedores que conocimos en los últimos 10 años, contándoles vamos a ir por este camino, esto es lo que queremos hacer necesitamos plata para ir de acá hasta acá entonces a medida que íbamos avanzando era como que cumplíamos este, eh, lo, que, lo que buscábamos lo que prometíamos y así es como bueno después seguimos financiándonos ¿no? ese fue el comienzo